Bien, hola a todos. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a modificar el camino de datos monociclo o uniciclo del procesador MIPS que hemos estudiado en clase y vamos a añadirle cuatro instrucciones. En este primer vídeo vamos a hacer el apartado A en el que vamos a estudiar cómo implementar la, su la instrucción sumar inmediato, instrucción ADI. Para ello hay que ver el formato que tiene esta instrucción. Esa instrucción simplemente toma un valor de un registro, lo que se toma del banco de registros, le suma un inmediato que está es una constante que está dentro de la propia instrucción y el resultado se guarda en otro registro del banco. El formato es un tipo de formato I, ¿vale? que es compartido por ejemplo con las instrucciones de carga o almacenamiento, también eh, esta instrucción de, de suma inmediata. Tendrá un código de operación, en este caso el 001000, que son los 6 bits más significativos de la instrucción. A continuación, viene codificado el registro fuente con 5 bits. En este caso, en el ejemplo, sería el registro S1, pues el número del registro S1 estaría codificado con 5 bits. Después tendríamos el registro destino con el eh, número de registro, también con 5 bits, en ese caso sería el registro S0, y la constante, el inmediato, estaría codificado en los 16 bits menos significativos. Por lo tanto, habrá que leer el número de registro fuente del bit 25 al 21, para dárselo al banco de registros, y el registro de destino, también habrá que leerlo del 20 al 16, habrá que llevarlo también al banco de registros para indicar, que es una escritura, y luego el valor inmediato, habrá que leerlo, pero claro, tiene tamaño 16. Y como hay que sumarlo a un registro que tiene tamaño de 32, pues habrá que hacerle una extensión de signo Aquí tenemos el camino de datos uniciclo. En principio nos vale el mismo camino de datos que el que hemos estudiado en clase, pero ahora las señales de control van a ser diferentes. Por un lado, el control de programa, se lee y se lleva a la memoria de instrucciones y esta dirección se lee y se extrae la instrucción que tiene como siempre 32 bits, los 6 bits superiores se llevan a eh, la unidad de control ese es el código de operación que identifica la instrucción ADI y después la unidad de control genera todas las señales por un lado eh, del bit 25 al 21 se lleva a la entrada de registro de lectura 1 este dato leído, este registro, se lleva al primer operando de la ALU. Por otro lado, los 16 bits menos significativos, que son el inmediato, se extienden de signo para que tengan el tamaño correcto, tamaño 32, y en este multiplexor se le da la señal de control puente ALU1 para que esta, esta constante ya de tamaño 32 vaya al segundo operando de la ALU. Por otra parte, a la ALU, se le manda la operación sumar. ¿Cómo? Porque el, el código de operación de ADI ya representa o identifica claramente que voy a hacer una suma. Recordad que las instrucciones lógicas normales, como la ADS, esa suma se identifica a partir de los seis bits inferiores, que son estos de aquí, pero esto se está eh, deshabilitado en esta instrucción, porque eh, esa información no sale. De ahí, en la instrucción ADI se identifica que es una suma a partir del código de operación. Por lo tanto, la señal ALU-OP se genera con el código suma y esta suma se le daría a la ALU. Por tanto, la ALU suma el registro, suma el inmediato y el resultado se hace atravesar este multiplexor con la señal eh, esta de aquí que es memoria registro que vale cero. Atraviesa multiplexor y viaja hacia atrás de vuelta a el banco de registros y entra por la entrada de dato a escribir. ¿En qué registro se guarda? En el que indica la instrucción los bits de la instrucción del 20 al 16. Ese valor atraviesa este otro multiplexor. También tendríamos una señal de control registro destino que valdría cero para que ese valor atraviese el multiplexor y llegaría al registro de escritura. En principio, no tenemos que modificar el camino de datos conocido de clase. Lo único habría que añadir esta entrada a la unidad de control. La unidad de control sería un poquito más grande para tener en cuenta este caso. Y hasta aquí sería la instrucción. Árbol.